Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. La parte de tu mente donde reside la verdad, está en constante comunicación con Dios, tanto si eres consciente de ello como si no lo eres. Es la otra parte de tu mente la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esa es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena, está en continuo reposo, llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra parte es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos a esa parte. Trata de identificarte con la parte de tu mente, donde la quietud, la calma y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Hoy necesitaremos por lo menos cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una, e incluso más si es posible. De hecho, trataremos de oír la voz de Dios, recordándote a Dios y a tu verdadero ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos llenos de confianza, Sabiendo que al hacer esto, estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz. Te la dio para que la oyeses. Escucha en profundo silencio. Permanece muy sereno y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente no vives aquí, estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar, estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido, estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea de hoy frecuentemente. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. Hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralos siempre que te sea posible. Y asegúrate de sentarte muy quieto y de repetir la idea cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Y David nos dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. Hoy es un día muy profundo de meditación y oración. Y tenemos dos cosas en las que entramos hoy. Primero, en la lectura de la sección llamada La curación y la inmutabilidad de la mente en el capítulo 7 del texto, se nos recuerda que esto se trata de cambiar de mentalidad sobre mi mente. Esto es sanar. Solo esto es sanar. Ninguna otra cosa es sanar. ¿Y qué significa cambiar de mentalidad sobre tu mente, sino aceptar la inmutabilidad de la mente? La mente es constante. La mente nunca se desvía. La mente es eterna. La mente es todo. La mente es todas las cosas. Como nuestra amada hermana Mary Baker Eddy nos recortó: no hay mente en la materia. No hay vida, verdad, sustancia ni inteligencia en la materia. Todo es mente absolutamente todo es mente. De manera que no vamos más a confundir la mente con el cuerpo. Es la mente la que comunica. Es la mente la que extiende el amor. Es nuestra mente la que está en comunión con la mente de Dios. Es la mente la que crea. El cuerpo es un instrumento que el Espíritu Santo puede utilizar. El Espíritu Santo puede hablar por medio de él, sonreír por medio de él, reír por medio de él, abrazar por medio de él. Pero es solo un instrumento temporal para cambiar de mentalidad sobre la mente, sobre nuestra mente. Para recordar que todo es mente. Y que no hay nada más que la mente. El ego intenta convencerte de que el cuerpo puede comunicar y crear. Comunicar con las palabras y crear con la procreación. A través de la concepción, al hacer otros cuerpos. A través del tiempo lineal, reproduciéndote. Pero nada de esto es verdad. Si se le permite al Espíritu Santo utilizar los cuerpos para el propósito de despertar, el propósito del perdón, el cuerpo y el mundo del tiempo lineal desaparecerán. Porque este mundo no tiene realidad. No durará. No hay mente en la materia. El ego intenta enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y ser autosuficiente, sin embargo al nivel del cuerpo no ocurre nada, el comportamiento no es el nivel para enseñar o aprender, ya que sabemos que es posible actuar de acuerdo con lo que no crees, eso solo significa que los niveles mentales no están alineados, Enseñas lo que crees Si enseñas perdón Estás enseñando que todo es mente Y que no existe ninguna pieza que exista en sí o por sí misma No hay ninguna persona que exista separada de la mente Como dice la Biblia Dios no respeta a las personas Dios no creó personas el Ego pobló su mundo espacio-temporal. El Ego pobló el mundo lineal. Y así venimos hoy, a sanar, a sanar la mente. Sanar es la única capacidad que todos pueden desarrollar y deben desarrollar si van a ser sanados. Sanar es la forma de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y la única que Él acepta. Nos sumergimos muy profundo, profundo en la mente hoy, para oír a la voz de Dios hablarnos. Llamamos a la voz de Dios. Deseamos oír, la voz de Dios. Cuando decimos, la voz de Dios me habla durante todo el día. Sabemos que es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada nuestras actividades normales. Oír la voz de Dios no depende de hacer ni de no hacer no nos vamos a permitir estar distraídos ni desorganizados, sentir duda e incertidumbre. Permitiremos a nuestra mente oír la voz de Dios y estar tranquila, descansando siempre y completamente segura, estando en paz. soltamos toda fe y confianza en el ego. ¿Quién pondría su confianza en una loca ilusión, frenética y perturbada, cuando la calma y la paz reinan para siempre en la mente de la criatura amada de Dios? ¿Quién le entregaría la mente al pasado? Pensamientos del pasado chillidos, estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren nuestros verdaderos pensamientos y empañan nuestro eterno vínculo con Dios. Cuando en lugar de esto podemos sumergirnos profundo, profundo en la paz que siempre nos está esperando, que es nuestra verdadera identidad, más allá de de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. Profunda calma Yo moro en la profunda calma Yo no vivo en este mundo Moro en la calma profunda en el reino de los cielos mi identidad reside en el reino de los cielos. Y recuerdo esto con la lección de hoy. La voz de Dios me habla durante todo el día.